Sí, es que me aparecieron notificaciones, a ver... ¿Dónde...? Es? Ah, a esto. Ya, quiero reaccionar a este rápidamente. Así que vamos a ver esto de inmediato ya. descargo esta cosa. Ahí está. <ríe> que video de, de gogueta vs Kefla, Así que, acá dice que pasaría si gogueta hubiera aparecido en a aparecer de torno al poder. Así que vamos a reaccionar este a esta nueva animación, que subí hace poco ya Baita Una vez de dieta apareció Es la fusión sí! Correcto, se <risas> con <¿Cuál, tío>? anti <risa> Más cool no puede ser. <risa> <Mas>. <risa> Los golpes que no se ven. a explotar <risas> Paso, boba, pues. ¿Qué pasó ¿Qué está muy... <risas> oh, y el resto. Ah, hay <risas> A mí <sé> ahí <risas> está, tan. ¿A que ¡Qué tío! Ah, de la mierda. Ah, la mierda <risas> Me la En fin. Ok, está, está genial. Me gustó hasta ya verla otra vez. Vamos a verla otra vez. Está bueno, es que voy de vuelta. Ok, de Nada, fue poquito apareció. Buena animación Sí, <risa> ah, sí es verdad que Esto le gana ya todo Y ya terminaría en un capítulo solo Va se murió. muy... <risa> Tenía el ojo Como una X <risa> A ver... ahí sí ¿Eh? tiene algo que tiene una escudita en el ombligo capaz de otro video, que apareció algo un poco, no sé. le pone a <risa> Ay, la peña! <risa> ¡Ah! La garra, esto anda. Ya lo ver. ¡Qué boludo, ¡La <risa> un, poquito, un poquito, pero está bien, está genial Ok Wow, qué mierda fue eso ¿Hay más? ¿Qué fue eso? Vaya, me hizo asustar me <risa> <ya>. <risa> Ah, mi puta idea no sé <risa> bueno, pero sí, ya vi algunos videos de este Hacía cosas medio raras con los videos Y ok, gente, creo que eso es todo Vamos a dejarlo hasta aquí Ese es otro video Bueno, creo que vamos a dejar la reacción para acá Y bueno, gente, espero que te haya entretenido Por lo menos este esta reacción este, A estas animada animadas Espero que te hayan divertido Estas fabiosas animadas de King Pai, Así que bueno lo vamos a dejar para acá, eso es todo, soy Jose Ultimate, y nos vemos en Palmer de abril, juro que haré más reviews y gameplays al canal, es que este formato por lo menos no está mucho tiempo editar y, y tan y aparte no tengo tiempo con el estudio y el trabajo, así que por lo menos en abril o en mayo subiré más reviews. Y hablando del review de Beto Argido, si alguno se preguntó y bueno, ¿qué más puedo hacer? YouTube me lo borró, me vio manualmente y me lo ha eliminado. Así que si quieren una parte está en mi canal y la otra parte está en el secundario. Y lo resubiré en algún momento pero con varias modificaciones y también con la de la temporada 2. Si me animo a hacer un video, bueno. Veo mi segundo canal. Aquí no, no subiré de más del de Rubio ni del ya me están jodiendo el canal. Yo okay, creo que gente eso es todo, ya, ya largué mucho ya. No voy a llegar a 10 minutos, así que bueno, eso es todo. Nos vemos, bye. Sobre lo tu te hace, no queda papel, caca con pure, ya ganer quién es, no sé qué poner. Baby ni baby boo da bada batou When you ready, pasta ready, aquí they go BBD baby boo da bada badu Went to you ready pasta ready aquí the goo